Hola amigos, soy Lara Álvarez, bienvenidos a mi Rincón Mágico. Si necesitéis ayuda, no dudéis en poneros en contacto conmigo en el 671 44 18. Si sientes que estás agotado, si sientes que no puedes mal, que duele la cabeza, que te falta la concentración, posiblemente tienes algún tipo de bloqueo. Luego hablaremos de tipos de brujerías y tipos de bloqueo. Yo quiero deciros que el color de la vela negra, aunque por ahí se piensa que es algo negativo. Poner una vela negra no es hacer daño. Las velas negras se usan para limpiar, para cortar la negatividad, para quitar la brujería. Usamos varios tipos, lo que es la vela de bujía, la vela en forma de espada, que representa el corte de San Miguel, y tenemos la vela de tijera, que es una vela que es mucho más potente porque tiene dos mechas. También se puede trabajar con velones de siete mechas. Lo que tenemos que hacer... Con la vela es poner el nombre de la persona que hay que limpiar de abajo hacia arriba. Vamos a poner aceite de coco, que es para la limpia. Vamos a coger un poquito de ruda y vamos a pegar en la vela y vamos a machacar cáscara de huevo, que es cascarilla, y le vamos a poner durante 21 días. Cada noche debes de quemar una vela, pero si necesitas un trabajo un poco más eh, fuerte porque es algo más especial, pues no dudes en ponerte en contacto conmigo, que yo te puedo hacer una limpia y un abre caminos. 671 44 Gracias.